Hayato tiene un mensaje para ustedes que no estuvo practicando ni preparando. Ok. ¿Qué ¿Sí? es? Les deseo lo mejor en este nuevo año. Felicidad, salud, dinero y amor. ¡Muy bien! Amor. Gracias, Hayatito. Tú también. De nada. Video del año 2021 en nuestro canal de YouTube. Hayatouri uri honor mojal koya. Un pati andago. Un pati andago. Hola. Un pati Uri nun honor rosca de reyes mandul koya. Sí, rosca de reyes. Uri nararang latinoamericana en España, so iron celebration isoyo. Sí. ¿Te chak moe?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 그냥 사고 그리고 가족이랑 같이 먹어. 아 이제 케이크 돼 있는 거? 네. 근데, <웃음> 근데 일본에서 이런 거살수 없으니까 우리 만들 건데 우리는 오븐 없어. 근데 맘코 해안 됐어. 맘코. 아 맘코 해 모양 같은 거. 네. 아하. 근데 만들면 더 재밌지 않아? 네. 우리 라이스 라이스 쿠킹해서 만들 거야. 잘될 거지 그렇게. <웃음>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 ¿Cuál no money? no, es el money? ¿Cuál mani money? es única. money? ¿Cuál es el money? ¿Cuál es el money? ¿Cuál es ran money? ¿Cuál es el money? ¿Cuál es el Miren Las fresas más kawaii del mundo. Kumamon. Yes! Okay, Hayatito nos va a hacer los honores de preparar la mezcla y ya lo vamos a hacer directamente aquí en el bote de ¿Cómo se llama esta cosa? De la rosera. Sí. Okay. Moncho. Pancake powder. Kurigo queranhana. Kurigo uyunun. Amakop. Ban. Ban. Ajá. Ban. Yes. Yeah. Hotcake. Okay, no, sí, Yo estoy cocinando. Sí. Ah, matan Good news, Hannah ah, y Cake. Cake and wear. Pastel. pero ah. Postre. Postre, eso. Chicos, y tenemos una buena noticia. Hayato ha comenzado a estudiar español. Y sí, yo estoy uh, estudiando. Vaya. Uh -huh. Estudiando. Uh, español sí y va muy bien en sus clases es un meta de este año y mucho sí. puedo puedo yo puedo uh, hablar uh -huh. yo puedo hablar japonesa japonés, japonés japonés coreano un uh, poquito inglés en apro Español <risa> ¿Cómo no me hizo? Wow. son sí. Ok No me he Y miren acá ya le agregó Hayato el huevo Y está a punto de agregar la leche Yo como buena mexicana nunca checo los ingredientes Y nada más le voy agregando de poco en poco Pero ya saben que él es japonés Y le pone exactamente como dice en las instrucciones del empaque Nunca como yo, nunca nunca never never okay como put put that's echar echar yo 그러면... echar. Echar. echar echar ah con de toya pugue yja o yo voy a agregar voy en no goioso ajá. ajá voy, voy la agregar la leche la leche agregar sí la leche sí ah con bueno, leche no yo ya ya yeah. Oigan, y les quiero contar que, pues como se podrán dar cuenta, aquí no va a salir un pan con forma de rosca, sale un pan redondo, entonces compré esto en Daiso, es un cortador, entonces cuando ya quede el pastel voy a intentar hacer un hoyo al centro para que sea una rosca. ¿Me va a salir bien? Lo dudo. Ah, no mucho eso, mix. Wow, y che, la essence en donde yo como no ¿y, Y ¿Eh, lo que molí eso. Y es git. It's not art. Dense nada. Dense nao! Y charaguita, no. Es menor, Lo estamos haciendo bien. Eh. Ah, lo estamos. Lo estamos. Haciendo. Haciendo. Bien. Ury pancake, confiamos en ti, nuestra pequeña rosera de Nitori. Ay, ¿esto? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Esto o esto? Esto y ¿Esto ¿Esto ¿Esto ¿Esto no nos quedará, ¿qué opinan? <ríe> déjenos su comentario. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? 햄버거, 햄버거, 오케이! 이거는? 음, 이 우사기는 뭔가 좀... 우사기는 의미 있어? 토끼, 몰라... 약간 뿅뿅! 그러면 건강? 그럼 건강 괜찮아! 오케이! 그리고 판다 돈이 많아? 오케이! 그리고 강아지는? 강아지는 응, 잘 먹어! 오케이! 애 쥬는? 나쥬 좋아! 아 오케이! 이거 나오면? So now meow. Beauty. Beauty. You will get beauty. Haha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nico, Nico. Ah, Nico, now meow. Sarang. Ah, ok, Sarang. Kurigo, Keguri. Keguri, now meow. Mmm. Keguri, nun pes. Kunian, good luck. Ok, Keguri, ancho. She got this. I'm sorry, baby. He doesn't like you. <laughs> sorry. Sorry. Okay, y yo me voy a poner a enjuagar las fresas en lo que está listo nuestro panque. Tájale. Yeah. Okay. Eat okay, okay. Fighting brital guitar. Las voy a dejar aquí esperando un ratito para que se desinfecten. Y oigan, un dato curioso es que en México tenemos un liquidito que le echamos a las frutas para que se desinfecte. Y aquí en Japón no lo tienen. Entonces lo que hago yo es enjuagar la fruta o la verdura y la dejo como que reposando un rato en el agua. Y ya cuando creo que está lo suficientemente limpia después de repetir el proceso como tres o cuatro veces, entonces la como. Wow. Your Spanish is very good. Oh, maybe because I'm native. go <laughs> <laughs> Wow, really. thank you. Thank This is I have some fun you. Are you ready? Yes, I'm ready. Wow! <laughs> okay, Che Pan de chocolate. Okay. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, va. Va. Va, va. va. Muy bien, muy bien. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. I need a plate. So I can put it in the pan de chocolate. Okay, chocolate, Mario. Okay. Tata! Vamos a usar mi bello plato de Sanrio. Muy bien. Ah, pero también necesito. ¡Oh, va a ir a ¡Igoda! ¿Estás No, chuck un ¿Qué Ay, Ay, Ay, bye Ay, Ay, No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ok, ok, da, ok, ok, okay. Uy. Okay, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, vamos. ok, Sí. Si?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 Yellow or pink is okay. Colorful, But... colorful icing. Yellow or red, which one do you like? No no no Okay, red. Let's, let's try with pink. Mm hmm. es, ¿en really like I don't Blue. like it. No tenía quiteo intuyo, Red es, así. Then, then let's do yellow. This one, this one. Mm -hmm. Blue mix It's so green, oh my god <laughs> Oh my god <laughs> it's time Tata <laughs> <laughs> <-tan>! Huri <laughs> Pancake Twesso Decoration wrong. Time Let's see, let's see let's see, let's see. I buy, okay. Aiba. Oh, Aiba, Aiba, Aiba. it's very hot. so no. oh. <laughs> Kawaii. No. Kawaii. No. No. <laughs> And the next part is cut. Okay. Oh, I think the size is okay. Mm -hmm. You go down there? No, You're okay. Cut. Yes, I think I think that's the center. Yes. Okay. I'm going to cut. Yep. One, two, three. Oh. Okay. Very good. Oh. Hey. Yeah. <laughs> oh. 나 이거 먹을래. 알아서. 어 그런데 센터는 이우소 하얗다. 여기 너무 날씬해. 여기 골디. 골. Okay. 다음에 이거 나오야 돼. Otongo no no mucho pero grande, ¿uri siete no le Okay, What do you want? Yes. Um, toni y la, ah, hemborg y es? ¿Sarang? ¿Sarang? ¿Uy, Sarang? Okay. Okay. You cannot see where I put 아, them. Okay, the next. Decoration time. Yes, it's decoration time. And. Ay, go chicha yapuchi, Ana. Why to enchuga lazo? It's a Oh, oh. Está. Ahora hay que, hay que comerla. No nos mucho costo, ¿eh? Ah, yes. Ah, ok, ok, ok. Ok, Okay, Beauty en es? ¿Qué es 어, 어, 뭔가 있는 것 같은데. 어, 진짜? 아, 있는 것 같다. 잠깐만요. 오케이 오케이. 와, <웃음> 있어. 있었어. 어, 어떤 거, 어떤 거 받았어? <웃음> 아이... 지금 구하고 있어. 어, 괜찮아, I 괜찮아. I know which one it is. 오, <웃음> <웃음> 이거 뭐였어? 건강이. 건강. 공강! 건강 받았어. 예, <웃음> yeah. 오메네토. ¡Felicidades! Sí, uh. uh -huh. ¡Muy! Ah, no. Yo quise... Yes. ¿Qué? Okay. Okay. ¡Oh! ¡Una nota, una soporzo! ¡Ah! ¡Ah! Very... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! 市民発給 acaba de cortar otro pedacito y le salió este que ya ¿Qué era y muy oso o he en bok y a tu bok en bok con de ichenama y no inungo beauty y de oriampadas y bonio ne do y soy apochiana y apochiana y apochiana dos poseo poseo esperemos que les haya gustado nuestro día de reyes aquí en japón ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Adiós!